En primer lugar, lo que veníamos a hablar era sobre, sobre la seguridad vial a raíz de, del anuncio que ha hecho el Gobierno. En primer lugar, en este tema, lo que toca como grupo municipal es trasladar el pésame y las condolencias a los familiares y amigos de, de la última víctima mortal, de las últimas víctimas mortales que ha habido en nuestra ciudad por accidentes de tráfico. Y a raíz de ellas, el Gobierno de la ciudad ha anunciado, la señora Chueca o la señora Cabero... Un plan de seguridad vial. A nosotros nos alegra, nunca es tarde si la dicha es buena, pero querríamos recordar que hasta en tres ocasiones en este mismo año en la Comisión de Servicios Públicos, tanto a la señora Chueca como a la señora Cabero, hemos preguntado sobre este asunto en febrero, en julio y la última en el mes de octubre sobre los accidentes o sobre la seguridad vial en nuestra ciudad. Y siempre la contestación había sido que no hay ningún problema en nuestra ciudad con respecto a la seguridad vial que se hace el trabajo corriente de formación por parte de policía local y nunca habían hablado de esto como un asunto urgente o como un asunto problemático. Eh, como digo, eh, nos alegramos de que en este momento lo estén haciendo, aunque tenemos la sensación que lo hacen por el calor de las trágicas eh, noticias. Nosotros aquí lo que vendríamos a decirle al, al Gobierno es que las causas de los accidentes de tráfico Creo que ya están claras, lo hemos debatido muchas veces en las comisiones. Los accidentes de tráfico, de tráfico y, además, los, los trágicos que acaban con, con muerte vienen provocados fundamentalmente por vehículos eh, de motor o vehículos de combustión o vehículos de gran tamaño y por la velocidad de estos. Y, por lo tanto, hay que intervenir en una línea clara, que es la reducción del uso del coche... ...y la reducción de la velocidad permitida en la ciudad de Zaragoza. Y lo que nos hemos encontrado en estos tres años de gestión del Gobierno de PP y Ciudadanos... ...ha sido precisamente lo contrario. El fomento del uso del coche. Recordar que en el último debate en la comisión hablábamos, o denunciábamos... ...que habían hecho aparcamientos en zonas verdes. Todas medidas que fomentan el uso del coche frente a otros medios de movilidad. Y fomento de la velocidad... Han llegado a pasar calles pacificadas 30 a 50. Este gobierno. Y hay medidas que están obligados a implementar y que se están implementando en otras ciudades, como la zona de bajas emisiones, que ni están ni se le espera. Por parte de este Gobierno. Lo único que vemos, como también parece que subyace en este tema, es echar balones fuera, en este caso, a la diputación, a la, a la Dirección General de Trabajo, con eh, que no pone todavía la normativa de seguridad de los vehículos de movilidad personal. Yo creo que el Ayuntamiento de Zaragoza tiene capacidad de hacer y tiene que hacer ya por la zona de bajas emisiones, pacificando las calles, pero también hay una realidad en los últimos accidentes de tráfico de esta corporación y es que el 25% de ellos han sido provocados por eh, o bien autobuses del servicio de autobús urbano o bien por eh, camiones de recogida de basuras del contrato de limpieza y recogida de residuos. Un 25% de esos accidentes han sido producido por vehículos que además son vehículos de gran tonelaje y que en ocasiones también son vehículos que van a una gran velocidad. Y yo creo que aquí toca que el Gobierno comience a trabajar de la mano de la, estas dos empresas en un protocolo de seguridad vial, tanto con la contrata de limpieza como la contrata del autobús, porque estamos hablando precisamente de elementos de mayor riesgo de accidentes mortales, que son vehículos de gran tonelaje y que en ocasiones van a una velocidad por encima de la permitida. Y eso tiene que ver mucho con los eh, tiempos de recorrido que la empresa impone a los trabajadores de estos servicios. Por lo tanto, toca ya eh, hablar de este tema, recordar que hace ya dos comisiones preguntamos sobre, sobre el seguimiento que había hecho la empresa FCC del último accidente y el Gobierno todavía no nos ha pasado ningún tipo de información de que ha respondido la empresa. Y, en tercer lugar, lo que toca es fomentar los medios de transporte que son menos susceptibles de accidentes y de accidentes de, de cierta gravedad. Y aquí hay una propuesta que ya salió en el debate del futuro de la ciudad y que nosotros eh, planteamos constantemente al Gobierno y que tampoco ha hecho absolutamente nada, que es la ciclologística. Sobre todo la ciclologística de última milla de esos vehículos que en ocasiones son furgonetas también de gran tonelaje que van por nuestra ciudad y en ocasiones también por necesidades del servicio a unas velocidades excesivas, es el momento también de fomentar esa ciclologística de última milla para el reparto como digo, del, del centro y del centro fundamentalmente de la ciudad de Zaragoza. ¿no? Y fomentar también todo lo que es el uso de la bicicleta pues, con una red de carriles bici eh, que cubra toda la malla de la ciudad y que también esté en, en buen estado. Medidas que no son nuevas, medidas que llevamos planteando constantemente eh, Zaragoza en Común cuando éramos gobierno y ahora cuando somos oposición y medidas que en esta ciudad, tanto en el gobierno de Zaragoza en Común como en el gobierno anterior del Partido Socialista, habíamos sido pioneras y ejemplo a seguir y que en estos tres años desde luego se han perdido por el fomento única y exclusivamente del vehículo privado.